19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22 sábado y el 23 es la cosa en un acto en apoyo a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela en la región de Miranda el líder de la revolución bolivariana Cinco. llamó una vez más al pueblo a estar atentos Diez. ante las acciones desestabilizadoras de grupos de oposición ah. están preparándose para cantar fraude es más algunos ya están cantando fraude por adelantado Para luego desconocer la victoria revolucionaria Y salir a guarimbear Bueno, por eso yo digo Todo el pueblo en la calle Si nos buscan en la calle, en la calle nos conseguirán Porque las calles son del pueblo, no de la burguesía Recordó que la movilización de la maquinaria política para los comicios regionales será clave para asegurar la victoria en todo el territorio nacional. Si nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer y todos que no se quede un voto de Chávez sin ir a las urnas electorales, nosotros pudiéramos ganar todos los estados de Venezuela el próximo domingo. 23 de noviembre y la mayoría de las alcaldías el comandante Chávez planteó la necesidad de hacer una revolución dentro de la revolución en la nueva etapa que se inicia a partir del 24 de noviembre va a requerirse para ese próximo periodo mucha mayor eficiencia en el gobierno en los gobiernos en el pueblo, en las instituciones, ¿por qué? Entre otras cosas, porque el mundo se está hundiendo en una crisis muy, muy grande cuyas consecuencias aún no se pueden predecir. Durante el acto de masas el comandante Chávez pidió al candidato del PCV a la gobernación de Miranda, Diosdado Cabello, un proyecto para eliminar y cambiar de lugar el relleno sanitario La Bonanza. Hugo Guanipa la noticia.